Acabamos de hacer nuestra reservación en los Jet Picosos. Me gustó el nombre. Este, ya, ya está hecho. Este, no alcancé a grabar cuando lo estaba haciendo, pero estoy viendo que aquí les puedo enseñar. De, al final decidimos irnos de Udaipur a Yaipur en este avión, en el Jet Picoso, Spice Jet, porque en coche son 6 horas, eh, pero las carreteras, digamos que no son las autobans alemanas entonces por ahí vimos que estaba como un poquito complicado, e incluso eh, en algunos videos pudimos ver que llegaban a ser hasta más de 6 horas, 8 horas, y en tren eh, también son 8 horas, originalmente habíamos pensado en pasar la noche en el tren, pero igual pensando un poco por lo práctico y por los tiempos como los traemos, decidimos al final eh, ver esta opción, aproximadamente salió ya el tipo de cambio, el vuelo, como 600, 700 pesos aproximadamente. Y nos va a llevar de Udaipur a Yaipur. El trayecto es de una hora. Lo interesante aquí es que desde la reserva. Te va preguntando. Eh, como en todas las líneas aéreas Que escojas tu asiento y todo eso. Pero lo que está padre es que nos pedía eh, la, la, la comida. Podíamos nosotros escoger desde este. que, que, que, que comer. Y nosotros escogimos... Para, para eh, el, ese día del vuelo, un Minty Chicken tikka Sub in Multigrand Bread. Entonces pedimos ese con una bebida. Y para Mari, ese lo pedí yo. Y Mari pidió un Chicken Marai tikka Sub in Multigrand. Perdón, estoy leyendo por el teléfono y no alcanzaba a beber. Y también su bebida. Entonces, eh, es interesante este tipo de, de, de aviones de low cost, pero que ya puedes tú preordenar tu comida y te sale más barata. Esos nos salieron 230 rupias, que es una cuarta parte, vendrían siendo como 50, 60, 70 pesitos, 75 pesitos el, el combo y ya no las van a entregar en el vuelo. Este, ya lo habíamos hecho en Arasha y la verdad es que funcionó muy bien y está muy interesante el concepto. Y bueno, este es nuestro video de nuestro jet picoso. Vamos a ver qué tal nos va. Ese de ahí es nuestro avión, el jet picoso. Buenos días. ¿Dónde está usted? En el Spice En el Jet Picoso. Jet Picoso. Así vamos a despegar. Es un. Jet de Elises. Es un Jet de Sí, un Jet de Y dos allá. Dos y dos, nada más. tres y tres esto es chiquitito también el espacio para meter las cosas está chiquito tiene su aire incondicionado tiene su lampadita que nos y ya casi despegamos este es el avioncito ahí se ve apenas un poco ahí está la perspectiva y acá nos vamos Trae comida. Ah, sí, sí, el menú. Algo que vimos. Si lo ordenas de niña, te cuesta más barato que si lo pides de aquí, pero son como 20 rupias menos. Y hay muchas cosas. Sí, sí, sí. Nosotros ordenamos nosotros ordenamos a ver esos, esos dos de arriba no, eh, ordenamos este y este esos dos son los que ordenamos nosotros विमान के चालक केबिन में से बांधें करने के लिए इस तरह पेटी के लिए आपको इस तरह में जाने के लिए चार तो के में दो की है आपका आपके पीछे सकता है क्या होने की स्थिति Please help cabin tip today is the Hawaii, i and cabin crew in charge, are crew today flying speak and hearing The seat seatbelt, insert the melted into bundle, adjust it by putting the loose end to un-fastened empty flap There are four exits in this aircraft, for the back of the aircraft, 20 forward, please note your closest exit may be behind you In case of low visibility inside the aircraft, the exit flap lines will guide you to the nearest exit For more information and the safety, instrument card in your seat pocket, thank you for your attention Tinti chicken tikka soup in multigrand bread. Are you enjoying the shopping?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 el hotel de Temple, you may now use your mobile phones. La temperatura outside is 26 degrees Celsius. Es decir, is preciso anunciar una hora before time arrival. in tierra son muy rápidos estos aviones.